El día de hoy vamos a hacer un tutorial, después de tanto tiempo que no hacemos un tutorial, vamos a hacer un tutorial de maquillaje Maquillaje para engañar a los hombres y para verte como una morrita china No importa la edad que tengas, no importa cómo te veas Tienes los ojos pequeñitos que parecen una almendra, no te preocupes Con este maquillaje, tus ojos se quedarán tan grandes como si fueras un personaje de anime Vendrán todos los frikis y los otakus y te quedarán a acabar en las tetas, por más que no las tengas <risa> Bueno, a bueno, ver, vamos a. Lo primero que necesitamos es maquillaje. Este se llama maquillaje elfa. Remover el maquillaje. Maquillaje elfa. Maquillaje, momero. Si soy hombre, lo podría ser. Por supuesto. Porque a los otakus son unos enfermos de mierda y no les importa lo que seas. ¿Sabes como dicen? Cualquier en la guerra, cualquier agujero es trinchera. Feliz día, tira! Hoy es el día de los pansexuales. ¡Ah! Hoy es el día de los pansexuales. ¡Ah! ¡Oh, ¡Que van a una baguette! ¡Uh! ¿Le hiciste algo en la frente? ¿Qué? ¿Te hiciste con la frente? ¡Un ¡Oh, flequillo me hice! ¡Eso me dice. ¿Qué me voy a hacer en la frente? ¡Solete! Ya mismo a la panadería. Aguante el pan con manteca. Aguante el figasa. Unas ganas de enterrársela a un bimbo. Bueno, bueno corrector, iluminador. Vamos a visitar. alguna sombra rojiza. Y pestañas Es muy importante que tengan pestañas Porque este maquillaje igual lo hago a medias Pero es importante las pestañas para esta. este sí ¿Pero dónde están mis pestañas? Acá tengo unas No importa que sean muy grandes o muy chicas Lo importante es que se estén bien Estas están hechas mierda Pero les recomiendo que usen unas pestañas nuevitas. Yo tengo que separarlas así y sacarles la mugre Porque pasa que tenía nuevas pestañas Pero las hice mierda Y o sea me las puse y desaparecieron En el momento en el que te compras unas pestañas Cuando te las sacas y no las guardas automáticamente en el sobrecito Olvídate que vuelvan a aparecer <risa> es una regla de las pestañas Van a durar lo que tengan que durar eh, Voy a sacar la paleta de colores De igual esta no es mi favorita O sea, es, es, la, es mi favorita de todas las que tengo Pero está buena para algunas de las cositas que trae Lo que voy a usar yo acá son los brillitos Los brillitos Algo que les voy a recomendar cuando estén usando... O sea, cuando se estén maquillando Siempre vayan por una parte porque se seca muy rápido la base Por más que no parezca, entonces tienen que Tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki Nos ponemos el reboque Por lo menos esta parte tienen que, que apurarse para difuminarla Pueden elegir hacerlo con el dedo como pueden elegir hacerlo con la esponja Yo tengo las dos Ahí va. Yo elijo las dos dentro de todo. Por lo menos desde mi lado, yo, si bien no necesito mucha base porque no tengo mal cutis. Pero lo que yo tengo es que tengo la piel muy finita de la cara. Entonces, cuando tengo la piel finita de la cara, se te ven las venas, se te ve. Básicamente, se te, se te ve como la anorexia en la cara. Porque tengo la, la cara muy finita. Como la, la piel muy finita, muy flaquita, muy así. Entonces, vos te haces un zoom. Yo tengo una venita acá y se ve la venita. Este, la tengo venosa la cara. Es una realidad. ¡Estoy venosa! Bueno, les recomiendo que siempre eh, Vayan turnándose tipo para Antes de que se seque la base Hagan primero una parte de la cara Yo antes hacía todo junto, no lo hagan Hagan primero una parte de la cara y después la otra Yo no todos lados, acá, acá pues ahora voy por esta parte No me pongo en todos lados la base Me pongo donde siento que necesitaría Me da paja ponerme toda la cara base Por lo menos desde mi lado no, lo, no siento que lo necesite Siempre me pongo un poquito más acá debajo. Que es donde se me ven todas las venas Y algunas veces lo, lo desparramo con el porque en la esponja a veces queda mucho del de maquillaje bueno ahora pueden ver la mitad de mi cara ¡Oh! y la otra mitad ¡Oh! ver esta parte completamente tedia y esta parte toda menosa Ok, bueno, y acá le sigo dando la esponjita Para donde tengo granitos, generalmente cuando lo pongo Le pongo un cosito ahí y ahí lo defumino yo con el dedo Porque, como dije, si no queda mucho producto en la esponja Y de esta manera como que lo desaparezco Bueno, y ahora vamos acá, la parte de arriba Uy, me puso una bocha, bueno, no importa No hay nada que no se pueda defuminar. Ahora un poquito en la nariz piso desde la puntita para que ya me dé iluminación en la nariz. Es recomendable que también te pongas un toque en el cuello, para que no quede tan oscuro. Porque la base tiene como una especie de iluminación extra. Y cuando te da la luz de las cámaras, reflectores y boludeces, se nota. Algunos empiezan por las cejas, yo directamente piso por los ojos. Acá lo que hago es, uso esta paleta del Pharmacity, marca Pharmacity. Uso el pincel del Pharmacity. Le hago una especie de... acá, como un ellos hay. Oh, me pinto por debajo del ojo, porque después me voy a hacer con una especie de, de ojito arriba. Ah, sí, sí, sí, lo que estoy haciendo ahora es Asian Fishing. No, nah, mentira, no es Asian Fishing. Es más Dolly Ice. Pero cualquiera diría que sería Asian Fishing. Y ahora acá. Like si ya estás empezando a sentirte engañado. Un poquito lagrimal pero yo no me dejo así porque me queda mal a mí. Ahora me voy a agregar iluminador, pero solamente es un poquito acá. Pongo como color piel acá debajo. Voy a iluminar un poquito. Acá en el animal... Con este también uso para oscurecer algunas partes. Si no, también uso este. Que este por lo menos ya es brilloso. Y es como de. Hago como acá un cuadradito. Y hago Circulito. Y ya me lo defumino. Tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki. Y hago acá. Tuki tuki, tuki tuki. Tuki tuki tuki tuki. Es un detallecito También me relleno un toquecito las cejas Me las relleno con otro pincel Pero si estoy a mano me relleno un toque con esto Porque tampoco es como que me hago mucho Ok, voy a ver que ya estamos aquí ese es un toquecito de, de color base Lo pongo acá Me lo pongo acá Acá Y ahora vamos con los rojizos es este para los ruborcitos Ya con el coso cargado Lo que hago es acá ¿Ven? Como que lo difumino entre el ojo y la mejilla. Tiene un montón de pigmento este igual. Y esto también lo uso para acá. ¿Ven? Ya me queda la cara, parece que me metieron un par de piñas. Soy Amber here supuestamente cuando la cagó a Piña Johnny ¡Ah! Pop, soy la novia de Amber here <risa> <risa> <risa> <risa> Estaba recada la piña, boludo. <risa> Tengo este iluminador. Este es uno de mis iluminadores favoritos. Porque parece que es un iluminador oscuro, pero nada que ver. Es recontra y re lo uso para esta parte. Lo uso acá. Lo uso acá. Y acá. Los en todos lados, un poquito de todos, en todos lados. Igual el iluminador que más uso, este es como un blanco puro. Tan brillante que tipo parece aluminio, boludo. Es increíble este iluminador. Pero lo uso con cuidado porque brilla un montón. Tengo ese tema en la cabeza, el segundo iluminador Este, tuki tuki tuki, este se llama Lágrimas de unicornio, lo compré en un Lugar de chino, ah, ver, pongo iluminador Ahí debajo, para resaltar esta portecita Este es el delineador que yo uso, creo que Es el mejor delineador que existe en el mundo, se llama NYX, también tengo el blanco Del de, delineador blanco de NYX, en delineado Es lo mejor es NYX, la verdad, lo uso un poquito Acá, como si fuera iluminador Y me hago una puntita, y acá también los puntitos son opcionales. Pero no te quedan facheros. Mis ojitos de ser chiquititos van a pasarse enormes. Eso, eso sí. Ok. Wow, qué loco. Bueno, ya fue me del niño directamente. Uy, me zarpé un toquecito acá. Me zarpé en la parte de abajo. Pero. Ahora lo horrible. O Pasa que tengo el, el espejo demasiado lejos. Tuve la concentración para que este niñado salga y de acá ya me pego las pestañas le meto un montón de pegamento el pegamento este es un pegamento muy fuerte chino para pestañas que es buenísimo se llama strong one como uno de los mejorcitos lo pego acá la pego en el sobrante se entiende no me la pego onda en el ojo yo mi idea es que sobresalga en el delineado como si el delineado fuera parte lo mismo acá ¿Ven? Ahí está Nosotros vamos a tratar nuestro delineado como si fuera nuestro ojo, ¿se entiende? Entonces pegarlas de las pestañas en el delineado tiene sentido porque es nuestro ojo Lo dejo acá así porque después se van a bajar solas Les dejo que se peguen así, no van a quedar así Después las voy a bajar Ahora parezco re exagerado, no soy una drag queen Y ya para que las pestañas mías queden con estas Las maquillo Y ahora, labial, uso este. Este es del 7K, es mi favorito, es un rosa mate. No me maquillo por arriba, porque yo tengo labios re chiquitos, entonces yo me maquillo acá. Listo. <ríe> y me gusta engañar a la gente. Este maquillaje es para engañar a la gente, ¿entienden? Ya para darle más definición le vamos a poner iluminador. Esto es opcional, no tienen por qué hacerlo, pero hay gente que se pinta en la parte de abajo, o sea, con iluminador o con blanco, lo que sea. Se pinta como debajo de los larimales para que se agranden más los ojos. <risa> Ven. es obligatorio. Y ahora vamos a hacernos un poco de contorno. ¡Contorno! Pero entonces yo hago, uso esta por esto. Y hago acá un toque de contorno. Uh -huh, uh -huh. A que estoy bien morrita china, ¿no? ¿A que no sienten que los he engañado? ¿Están seguros que no sienten que me quieren donar ahora? Vamos, que no, vamos Pua, oh, re linda quedaste, gracias ¿Qué no era linda antes, hijo de puta Ah. Y ahora es momento de que empieces a hablar así Hola chicos, ¿cómo están? Oh, el día de hoy vamos a tener un muy lindo streaming, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren que hagamos? ¿Quieren que juguemos algún juego donde le hacemos bullying a la gente? ¡Me encanta! Ese juego tan misógino donde le pegas a una chica y te agarra la policía, pero si le pegas a un chico más grande no pasa nada. Lucifer volvió a controlarla, porfa. Pero si yo hablo bien, ven. Los únicos bits que vi en todo el día y son hablando así. No lo puedo creer, así son. Ven, todos son iguales, son todos iguales. Un le mira. Hay más si dejas de hablar así. ¿Qué dijiste?